Mire, señor Tomás, eh, a mí me ha extrañado muchísimo sus palabras que se ha pretendido distanciar como gestor político de unas decisiones y trasladar la responsabilidad a los técnicos porque al final, quien toma las decisiones, que esto son todas decisiones políticas, las toman los responsables y la consellera es la última responsable, pero inicialmente las decisiones de los técnicos obedecen a criterios políticos y criterios que salen de la propia Administración y de la propia Consellería. Por lo tanto, digamos que los técnicos han actuado siempre mandatados por unos criterios y contrastando dichos criterios con la realidad. Claro, cuando usted viene aquí y nos dice eh, que en el Ciudad de Cremona se tomó la decisión que se tomó porque... Una comisión de escolarización eh, dictaminó que se debía suprimir la unidad en, en el sitio de Cremona. En el ciudad de Cremona, pues yo no sé si es que a ustedes estos técnicos les han mentido, Perdón, esta, comisión de, esta comisión de escolarización eh, ha actuado ha actuado eh, vinculada realmente a la comunidad educativa de la o esta comisión. ¿La han montado ustedes a dedo? Porque a mí no me cuadra ni con el, las decisiones del Consejo Escolar de Alacuas ni con el acta, una certificación del acta del Ayuntamiento de Alacuas que dice absolutamente todo lo contrario. Es más, el Consejo Escolar Municipal aprueba por 12 votos a favor, 7 votos en contra y dos abstenciones. En concreto, en concreto, a la vista de los datos de escolarización, que efectivamente coinciden con lo que usted ha dado de más niños de los que realmente se está ofertando, exactamente, aprueba solicitar que la Consellería de Educación habilite una unidad de tres años de educación infantil en la localidad de Alacuas, en el CEP, Ciudad de Cremona. Y, por tanto, esa es la decisión del Consejo Escolar. Este, esta decisión del Consejo Escolar se lleva al propio Ayuntamiento, lógicamente, al Ayuntamiento de Alacuas y el Ayuntamiento de Alacuas, en el pleno, en el pleno celebrado, dice. Ratifica el acuerdo del Consejo Escolar de 27 de mayo del 2014 sobre la habilitación de una línea de, educa de educación infantil en el CEP Ciudad de Cremona, en los términos antes reflejados, en los términos que dictaminó el, eh, que explicaba el propio Consejo. Y, segundo, solicita a la Consejería de Educación la habilitación de una unidad de tres años de educación infantil en la localidad de Alacuas, en el CEP Ciudad de Cremona, con anterioridad a la publicación de las listas provisionales. Esto es lo que decide el Consejo Escolar, esto es lo que decide el Ayuntamiento y no es en absoluto coincidente con lo que usted dijo de una comisión de escolarización que yo le pregunto quién la nombró y si la nombraron ustedes eh, eh, contó con el beneplácito del Ayuntamiento y contó con el beneplácito del Consejo Escolar. Esto está aquí, se puede contrastar, por lo tanto, hay información absolutamente contradictoria pero qué casualidad que el Ayuntamiento y el Consejo... Eh, municipal eh, de escolarización coincidan en la necesidad de dar continuidad al, eh, a, la, al, a la unidad de tercero de infantil en el cremona en el ciudad de cremona y no solamente eso sino que además el propio consejo escolar municipal eh, valora el arreglo escolar aprobado en el 18 de febrero del 2014 eh, lo valora como un ataque a la educación pública al suprimir una de las tres líneas del Ceip González Gallarza y la única que, quedía, que quedaba en la ciudad de Cremona que impide la entrada a nuevo alumnado en este centro educativo lo cual se puede interpretar como los prolegómenos de un cierre a corto plazo si la situación persiste yo entiendo que si luego crean ustedes una unidad en el Vila cuando crean habilitan perdón una unidad en el Ceip Vila de, de Alacuas si esto no se puede considerar como un escarmiento al Ciudad de Cremona. No, mire, eh, usted puede decir que no, pero si los datos están ahí, si las decisiones del Ayuntamiento y del Consejo Escolar están ahí, y ustedes deciden que, pese a lo que dicen estas dos instancias, eh, que son las competentes, no se habilita en el Ciudad de Cremona y se va a otro centro de la localidad, pues no me diga usted que la, la, la lectura, la lectura eh, técnica de esta decisión eh, es una lectura aséptica, ¿vale? Eso no es una lectura, lectura aséptica. Y más cuando el Ciudad de Cremona, el de Cremona eh, y prácticamente la mayoría de estos niños, tienen a sus hermanos eh, estudiando en el Ciudad de Cremona. Pues mire, la consideración desde fuera es que han querido dar un escarmiento al Ciudad de Cremona. Un escarmiento político, desgraciadamente. Y si realmente es vivo el arreglo escolar y si realmente es vivo la arreglo escolar, rectifiquen, rectifiquen esta decisión que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido desde la racionalidad. Ustedes quieren quitar los centros con barracones, pues construyan, construyan, pero no, pero no los lleven, pero no los lleven a su desaparición a su desaparición. Un centro, además, que es ejemplo ejemplo en, eh, en, un, en un trabajo de carácter pedagógico y docente magnífico, magnífico, y además con demanda, pese a estar en barracones, que hay que ver cómo está por dentro eh, organizado, decorado, y han hecho realmente un centro de convivencia, que ya lo quisieran centros con ladrillos, ¿eh? construidos de ladrillo. Por lo tanto, yo... Me quedo estupefacta de que usted haya dicho eso y de que el señor Fabra, en el, el presidente Fabra, en el discurso de política general, el otro día dijera que misteriosamente habían aparecido eh, eh, eh, solicitudes para el Cremona, que antes no existían. Es decir El señor Fabra mintió, le pasaron un papelito que mentía, ¿eh? pero eso que dijo el señor Fabra fue absolutamente falso el otro día. Y nos, quedamos, y nos quedamos con la boca abierta de que se le pueda, se un presidente pueda decir esas cosas que para nada coinciden con la realidad. Y yo, mire, usted ha dicho antes, eh, se me ha ido casi todo con el Cremona, pero es que realmente me ha, eh, me, ha me ha provocado bastante desazón que, que ustedes digan esto. Mire, usted dice que se han creado eh, cuántas unidades nuevas en el arreglo escolar... Mmm, 206 unidades, unidades más. Bueno, vamos a ver. Los datos del arreglo escolar, de lo que son las unidades que ya están creadas y están consolidadas, ¿eh? eran que se suprimían 152 de infantil, 62 de primaria, 3 de la ESO y 5 de educación especial. Y se creaban 6 unidades en la educación infantil, 112 en primaria y 5 en educación especial pública. Fundamentalmente, donde había una supresión era en infantil. Ahí había una supresión tremenda. Pero usted... Le sale eh, en positivo la resultante de esta suma resta porque usted ha metido ahí los datos de las unidades habilitadas. Las unidades habilitadas no son unidades permanentes en el sistema. Se habilitan por una circunstancia que se da de escolarización en un año y pueden desaparecer en el siguiente. Por lo tanto, el arreglo escolar, cuando nosotros estamos hablando de supresión de unidades, estamos hablando de supresiones de unidades que están ya consolidadas en el sistema educativo. De eso hablamos, porque lo otro siempre se puede dar en función de la matriculación, de la demografía, etcétera. Eso por otra parte. Pero además, miren, eh, nosotros vemos una voluntad política y una voluntad política de impedir el crecimiento de la red pública, porque esto está afectando a infantil, que es la vía de entrada en los centros públicos de nuestros niños y niñas, y por lo tanto está afectando al sistema público. Pero ¿cómo es posible que se supriman unidades, alegando baja en la demografía, alegando una bajada en la, en, en, en la inmigración, porque efectivamente hay familias que retornan a sus, orígenes, eh, a sus países de origen? Pero si es que a la vez ustedes ustedes están eh, permitiendo que se amplíen las unidades concertadas, en la misma ciudad como, por ejemplo, Valencia, que se suprimen unidades de la pública, están paralelamente ampliando los conciertos de unidades en la privada en la privada concertada. ¿Eso por, qué usted, ¿Por qué la demografía y la inmigración no le afectan a la privada concertada? ¿Por qué no? ¿Por qué no empiezan ustedes... Nosotros no queremos que se supriman ni se queden niños sin escolarizar, pero si sí hay que hacer desaparecer unidades, hagan desaparecer de allá donde nos cuestan más, de allá donde nos cuestan más, o al menos que no se, que no se aumenten las, las, los conciertos, ¿Por qué? Porque eso va eh, absorbiendo al alumnado que se queda sin plaza. ...cerca de su casa, que es donde quieren estudiar los niños... ...en su entorno, pese al distrito único que ustedes han montado... ¿no? ...por lo tanto, ustedes eh, están en esa vía... ...están en esa vía de permitir... ...de permitir que el, las, eh, los alumnos... ...se deriven hacia el, los centros y la red concertada... ...y luego, vamos a ver... ...155 unidades en Valencia no han sido afectadas... ...155 unidades afectadas... Eh, eh, la Federación de Escuelas en Valencia ya puso recursos y ya planteó pues, toda una serie de, de denuncias. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, como antes eh, estábamos hablando, se dan además en, en comarcas valenciano-parlantes, donde los niños y niñas estudian en inmersión estudian en inversión. Y como usted muy bien ha dicho, si no se tienen que ir a escolarizar, si no eh, se sitúan, se tienen que ir a escolarizar muchas veces a centros concertados sostenidos con, cent con fondos públicos y donde apenas el 8% es... Oferta, en Valencia... eh, perdón, es oferta en valenciano. El 8%. Por lo, tanto, por lo tanto, eso es un elemento de deficiencia y de sesgo y de marginación del valenciano en los criterios del arreglo escolar. Y yo, por último, por último, decirle que con todo ello, con todo ello, con todo ello, lo que hay detrás detrás de todo este arreglo escolar es un criterio clarísimo. Y es ese objetivo que tiene la consellería y que ya anunció la señora Catalá, y es la escolarización al 50-50 en las dos redes. Y eso está afectando al sistema público, y eso está haciendo que baje la calidad manteniendo las ratios que se mantienen, la penuria de profesorado y, además, la, la, la situación que hay de, de baja de calidad progresivamente en el sistema público por los recortes que ustedes están dando. Muchísimas gracias a todas las personas que han intervenido y, y bueno, la verdad es que para reconduir, el, para reconduir el debate y reconduirlo de una manera racional y sobrefechos más sensatos. Efectivamente, el tema del de de, debate sobre stagnis y politics, efectivamente, la voluntad política dimana en órdenes, resoluciones, decreccias, efectivamente, que son negocias, que esté una, una, una potestad. La aplicación de dicha normativa corresponde a Stagnis. Y la aplicación de la normativa, efectivamente, es la que dimana en muchísimas decisiones, que en este caso han en Sí que no es responsabilidad política, cuánto efectivamente en las normas, pero la aplicación de las normas. Es naturalmente, todo el conjunto del sistema, y no solo son, lo digo yo también porque es no es que los, no, los inspectores, los directores y los profesores, son todos efectivamente cosas diferentes pero que pertenecen a la administración, así no hay ni un divorcio entre la administración y el profesorado, administración son todos, igual la administración es el profesorado que la inspección, porque son cosas dos tal cual, así no lo la ley orgánica del 95. O decir, sea, que tengamos claro, efectivamente, no intentar crear divisiones en el sistema educativo entre unos casos y otros. Todos son casos docents, la inspección es un caso docente, ¿te Un cos docente, como los profesores de secundario, como los mestres de, de SIGA, y todos efectivamente estén al servicio de la legalidad que dimana de una voluntad política. Pero yo cuando estaba intentando explicar el arranchamiento escolar, y efectivamente, pues te digo, no, es que el técnico, obviamente, lo que digo es político. No, yo, un político no va a decir igual técnico eso. El técnico obedece un político en tanto en cuanto este se manifiesta, mi una norma. Y la norma es pública, aprobada y con el señor Luego, no creemos así una falsa expectativa de que si sí, es técnico, somos profesores, por favor, que digo es político. Pero es que el político no le digo a un técnico, acceso porque el técnico diga, lo hago si efectivamente está reflejado la norma. Luego, por favor, no proyecten una sensación así de que el político le digo al técnico lo que te jefe el día a día como si, si fueras un una, estudiante en Somalia. No, ni mol menos. Ahora, El tema del Centro de Cremona, señora diputada, el Centro de Cremona el crea un gobierno del Partido Popular porque había una necesidad, sí señora, en el 2006, usted lo ha dicho, en el 2006, y se crea el Ciudad de Cremona porque había una necesidad de población allí. Es decir, usted me dice, no es que usted debe cargarse el Cremona, si se lo habría querido lo habían creado en el 2006, o estén locos así. Entonces, se crea por lo que estoy diciendo, porque ni había una necesidad de escolarización, porque no había una necesidad de natalidad y porque no había un proceso de inmigración. Y efectivamente se pierde la determinación de crearlo. Y si ahora se reduce una línea, no es porque se hubiera tanqueado la ciudad de Cremona, que ya lo veremos. Además, yo no soy adivino. Yo no sé cómo tener la escolarización la en que viene o de así dos años. Pensar que tanquemos una línea porque a encargarse el Cremona, pues no. La decisión del arranchamiento es año en rere año y se prende de manera racional, objetiva y arregla a dades. Y si resulta que de así dos años, pues tiene una situación de natalidad, per lo que siga, pero un fort proceso migratorio, per lo que siga, porque habrá que pendientes otras determinaciones, pero entender o, o relacionar que se anula una unidad porque vuelve tancar el tre, el, tre, el Cremona, pues bueno, es elucubración y un ejercicio de endivinación. Que, ¿vos sabrán? Mire, señor Tomás, mmm, eh, hay datos que yo creo que son bastante incontestables. El 27 de mayo eh, se produce la reunión del Consejo Escolar Municipal de Alacuas, 27 de mayo, deciden la habilitación del Cremona. El 28 se reúne la Comisión de Escolarización y deciden, como usted ha leído, eh, habilitar en el Vila. Y el 29 se reúne el Pleno del Ayuntamiento, que ratifica al Consejo Escolar Municipal para que se habilite la unidad en el Cremona. Esa es la sucesión de reuniones que se dan, donde el Consejo Escolar Máxima Instancia Municipal, que atiende los problemas educativos, opta por el Cremona, y el Ayuntamiento Máxima Instancia Política de la ciudad opta por el Cremona. Consellería decide por el Consejo Escolar que decide el VILA, Claro, es una decisión política y ustedes hacen caso de la comisión de escolarización y no hacen caso de la decisión del Pleno del Ayuntamiento y del Consejo Escolar. ¿vale? Entonces, eso es una decisión política y es una decisión política que tiene una lectura muy concreta, que es la que yo le decía antes, una lectura que traslada un castigo político a, un, a, una, a, un, a, una, a una comunidad que ha trabajado muy duramente por mantener, eh, por mantener el futuro de dicho colegio. Claro, no se entiende esa decisión suya. No se entiende cuando las dos máximas instancias políticas y eh, digamos, escolares del, de, la, del, de la ciudad de Alacuas optan por habilitar en el Cremona y además se lo trasladan a la consellería. No se entiende. Usted puede decir lo que quiera, pero yo en estos momentos lo que le, lo que le planteo es si la consellería no se va a replantear esta decisión de cara al curso que viene. ¿Va a seguir manteniendo eso? ¿Condena a muerte a un centro que tiene demanda y, y además ha tenido una trayectoria pedagógica y docente de de primera magnitud en, su, en, en el ejemplo que han dado? Es decir, ¿ustedes condenan eso a un centro que tiene demanda, que tiene futuro y que, y que además tiene ya una plantilla muy estabilizada? Es que no se entiende. Con niños dentro no se puede entender eso. No se puede entender. Entonces, por eso, yo lo que, les, lo, que le, lo que le planteo es que digan ustedes, si no va a ser así, que lo que quieren es que desaparezca este centro porque están barracones y que no tienen voluntad de construir. Pues díganlo, díganlo, porque no hay racionalidad. Hay opción política, pero no hay racionalidad. Eso por una parte. Y por otra parte, cuando usted dice pues que si se opta por la pública, por la privada... Yo también tengo datos. También tengo datos. Mire, en Torren se han perdido tres aulas de infantil, mientras que tres, tres centros religiosos concertados han aumentado sus unidades en ese mismo ciclo. En Valencia se pierden 19 aulas de infantil y sin ir más lejos... Eso a partir de febrero. Y, sin ir más lejos, la Consellería modifica. En el mes de enero, 30 días antes, permite modificar el concierto con un colegio determinado, con los alesianos, ampliando de 240 a 300 plazas escolares la educación infantil concertada ya. Frente a 200 unidades públicas suprimidas en dos cursos, se han creado 29 concertadas. El mismo doc de 18 de febrero que publicaba el arreglo escolar de 2014-2015, asumía la titularidad de suelo público de Elch y de Calp para construir centros de iniciativa social. Yo le doy los datos y los datos son elocuentes porque parece que la demografía afecta a, a, a una red de centros pero no afecta a los centros sostenidos con fondos públicos privados. Y por lo tanto, estos datos son incontestables y están ahí. Están ahí. Por lo tanto, ustedes están redirigiendo al alumnado hacia, hacia la privada concertada. Díganlo o no lo digan y piensen que son los técnicos quienes lo hacen. Pero hay un criterio político que está detrás y ese criterio político es el que está orientando en estos momentos la política de la consellería.